¡Hola ratones! Hoy os traigo una actividad muy chula para decorar un cohete. Para ello necesitamos un recipiente a ser posible blanco y un gran vaso de agua. Vertemos el agua, toda completa, bueno, y cogemos nuestro cohete, a ver qué pasa. ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Os ha gustado? Pues os voy a explicar cómo lo he hecho. Necesitamos un papel de cocina. Lo doblamos justo por la mitad. Yo he utilizado este cartón como soporte para tener más rigidez, ¿vale? Un permanente negro. Y ahora vamos a pintar lo que nos guste más. Vamos a ir. Lo más importante es marcar muy bien en el papel lo que vamos a dibujar. Yo estoy haciendo esta flor porque estamos en primavera. Marcamos el, el contorno. Muy bien. Muy bien. Ya lo tenemos pintado. Vamos a ver cómo se ha traspasado. ¿Veis? Ahora empezamos a colorear. No hace falta colorearlo todo. Solo marcarlo un poco. Coloreamos. Venga, yo me quedo mientras coloreando. Bueno, pues ya la tenemos pintada y ahora vamos a ver el efecto. A ver qué pasa. Una. 3 ¡Wow! ¡Qué chulo, eh! Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es practicarlo en casa y espero que os salga igual de guay ¡Que os mando muchos besitos! ¡Hasta luego, ratones!